Hoy vamos a ver si puedo romper el nuevo modo de Genshin Impact simple y llanamente con lo que me da el juego, con las habilidades de los personajes y vamos a ver si se puede. Yo también estoy bastante intrigado, así que si quieres ver si se puede romper el nuevo modo de Fall Guys <risa> o bueno de Genshin Impact, quédate a ver el video y bueno, vamos a empezar y hola. <risa> Ok Y el primer intento que hice Fue en este modo muy parecido al de Fall Guys Que ya deberían conocer Es un modo donde estás en una plataforma Y básicamente parte del piso se cae Y no te tienes que caer Entonces yo lo que hice es agarrar este personaje Que pone unas piedras que se incrustan en la pared Para ver si me puedo pues poner ahí encima Y no caerme Entonces lo primero que intenté fue poner una plataforma Como podemos ver los de mi hoyo Los de mi hoyo, los de la empresa No son tontos Y pues no se puede poner una piedra Entonces yo muy 200 IQ lo intenté poner no en la plataforma, sino afuera En la pared, como pueden ver aquí Y sí, sí se puso, entonces yo dije, bueno Voy a ponerlo un poco más abajo y salto no Porque a lo mejor no puedo escalarlo entonces lo que hice fue, lo puse ahí y, adivinen, para mi sorpresa, sí pude saltar ahí y me pude mantener ahí. Básicamente saltándome todo el juego. Lo malo es que no puedes estar ahí todo el tiempo porque la piedra va a desaparecer y no sabes cuándo. Y pues básicamente te caes, te mueres, pierdes el juego y ya. Entonces yo lo que intenté hacer también es poner dos piedras para pues ir saltando cuando se derrumbe la otra y así pues saltarme todo el minijuego. Lo malo es que tienes que recolectar unas florecitas en el minijuego, cosa que pues sí. Quieres estar ahí, no las puedes recoger Y pues no sé qué tan beneficioso es Pero lo importante de esto es que Sí se puede romper el minijuego Y sí se puede romper, así que ya rompimos El primer minijuego, vamos a ver si los demás Se pueden romper y Vamos a ver si se puede romper y ya está Ok gente, y el siguiente minijuego que vamos a ver, que vamos a analizar, vamos a ver si podemos saltarnos las reglas del juego, es el de las burbujas. Simplemente son burbujas que van cayendo en una rampa y simplemente las tenemos que esquivar hasta llegar a la meta y ya está. Entonces yo otra vez tenemos aluminio. Yo lo que voy a intentar de primero, lo primero que intento es poner una piedra enfrente de las burbujas para ver si se rompen, para ver si desaparecen, para ver si pasa como me lo esperaba. No pasa nada, la burbuja traspasa la piedra... Pero algo que sí puedo hacer es escalar la piedra, aquí yo pues intento esquivarlo, pero no puedo. Ya el siguiente, el siguiente sí lo esquivo, pero saltando de una manera un poco difícil, creo que era más fácil esquivarlo. Ya después utilizo la ulti de Lumine para ver si pasa algo, tampoco pasa algo y me termino comiendo la burbuja ya después pasa algo muy interesante que es que uso la E de Ketching para pues irme arriba y esquivar eso que básicamente esas tres burbujas no las podía esquivar básicamente me las iba a comer, ya después uso la ulti de difícil para ver si puedo, pues, a ver si pasa algo con las burbujas y puedo esquivar las burbujas mientras avanzo así que la ulti de Fizzle es muy buena en este modo porque puedes esquivar unas tres burbujas que sí o sí te van a dar y no perder puntos básicamente, así que se podría decir que rompimos el juego pero no tanto, no tanto, pero sí, sí y hay algunas algunos trucos que se pueden usar, y no creo que todo el mundo use esos trucos. Así que, bueno, está bastante interesante. Así que se podría decir que rompimos el juego. Sí, así que bueno, vamos con el siguiente. Estoy grabando, ¿verdad? Ok. Y bueno gente, pasamos al siguiente modo de juego, donde básicamente tienes que esquivar unos proyectiles que van viniendo y básicamente que no te peguen y ya está. Entonces volvemos a tener a Lumine, que es el personaje que más puede romper este, este minijuego. Entonces pongo una piedra y me sorprendió que sí se puede poner una piedra y como pueden ver los cosas, los cubos que van saliendo van chocando, entonces pongo otro y me subo y podemos ver aquí que esta explosión que se debería generar en el suelo se genera donde estoy yo, en el aire, entonces es muy raro que una explosión así se genere en el aire como podemos ver, pongo otra piedra y lo esquivo y pues básicamente así me estoy saltando todo el juego literalmente no tengo que hacer nada, simplemente bueno, parece una bomba, la tengo que esquivar Y ya está, como pueden ver, ahí se rompe la piedra Y la bomba queda en el aire Y la esquivo, entonces es muy raro También voy a probar otra cosa con Jutao Que como pueden ver, Jutao es un personaje Que tiene un dash, que pues básicamente Te hace como invisible unos segundos Y quiero ver si puedo esquivarlo Como pueden ver aquí, sí se puede esquivar Con el dash de Jutao de Solo lo tienes que hacer muy bien Como pueden ver aquí, lo hago varias veces para demostrarlo Y pues aquí Ahí me da, porque pues porque soy un poco manco este modo de juego se puede romper muy fácil con el personaje principal, con el personaje del viajero este modo de juego fue el más fácil de romper de todos los que llevo hasta ahora y no sé, pueden intentarlo y bueno gente, hice otro intento, hice otro intento pero con Jutao en el equipo ustedes ya saben que Jutao es un personaje que cuando le das a correr te hace invisible unos segundos, entonces quiero ver si puedo esquivar las burbujas con el dash obviamente haciéndolo correctamente Y como podemos ver te puede esquivar las burbujas Pero obviamente lo tienes que hacer bien Porque hay unas veces que yo lo hago mal Como podemos ver estoy esquivando Ahí me comí una, ahí me comí una burbuja por hacerlo mal Es un buen truco la verdad Aquí intento tirar la ulti a ver si lo puedo esquivar Y claramente también puedo Aquí ese que me tenía que dar lo esquivo Ese pues me da Yo creo que es un poco de práctica Como pueden ver ese me te, estos tres me tenían que dar Y pues me terminan dando porque lo hago mal Pero sí, sí se puede, sí se puede esquivar las burbujas con el dash de jutao así que es una curiosidad bastante importante aquí pongo una burbuja aquí pongo una piedra que me da la gana aquí me como una piedra y bueno esto no tiene explicación es un juego con bugs y pues no me puedo levantar ¿Qué? y bueno gente en conclusión este nuevo mini de fall guys puede romper de cierta manera la verdad es que solo lo probé con los minijuegos que me tocaron la verdad es que no tengo idea si puede romper algún otro minijuego si lo saben, pues me lo pueden dejar en los comentarios y bla, bla, bla, bla, bla. En fin, si les ha gustado el video, dejen un me gusta. Si les ha gustado mi canal o el video, se pueden suscribir también. Si les ha parecido interesante el video, se pueden suscribir también. Es un video bastante diferente a los que tengo acostumbrado. Nunca me imaginé sosteniendo este micrófono. Como pueden ver, ya está medio F. Y nada, espero les haya gustado mucho el video. Y yo soy Zitra y chao, nos vemos. Hasta la próxima.